Ok, eh, listo. Entonces ustedes cargan el recurso del y Virtual Labs. Específicamente, específicamente el de equilibrio ácido base. Y específicamente, específicamente el de base, ácido desconocido. Ácido y base desconocida. Este es. Este. Okay. Y lo cargamos el pinto. Entonces vamos a trabajar como si estuviéramos en la universidad. Eh, vamos a, primero a cargar todos los materiales y después vamos a, a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Listo. Entonces, eh, como les he dicho, este es su banco de trabajo, Workbench. Eh, ustedes aquí van a arrastrar o van a cargar lo que se les dice que cargar. Entonces vamos a arrastrar los siguientes materiales y reactivos. Una pipeta de 5, entonces vamos aquí donde dice vidrería, vamos donde dice las pipetas, y voy a traerme una pipeta de 5. ¿Qué más dice? Eh, un LMA de 250, entonces cierro aquí pipeta, ya no necesito más, un LMA de 250, que está acá. Eh, ¿Qué más necesito? Una bureta. Cierro aquí LMA, la bureta debe estar acá en otros, y tenemos aquí la bureta. La bureta... Listo, eso en cuanto a, a materiales. Y ahora en reactivo vamos a tener el ácido desconocido, un non-acid. Entonces aquí ya cierro esto y me voy a las disoluciones. Abre aquí disoluciones y encuentro que aquí está el ácido desconocido. Lo cargo también a pantalla, un non-acid. Acid, perdón. Eh, la fenophtalina. sigo aquí en el almacén. Aquí en la ventanita de indicadores para estar la fenostaleína. Con metido, fenostaleína, este man. Lo ahí abajo. Y ahí. ¿Qué más necesitamos? Y una disolución de hidróxido de sodio 0,01 molar. Esto está aquí en el... Donde dice... Bases fuertes. Y ahí tenemos el hidróxido de sodio, supongo en muchas concentraciones, la que se le está pidiendo en particular en esta es la 0,0 molar la cargamos también, supongo que la he por acá abajo entonces dentro es lo que vamos a usar, eh, en principio, este van al laboratorio, al almacén, aquí viene el señor Alberto o a cualquiera que esté trabajando ahí en este momento, bueno, vengo por esto bueno, así ustedes trabajarían en otro laboratorio. Acá en la Universidad del Atlántico, lo, nosotros los profesores les llevamos esto al, al, al laboratorio. Entonces, no tienen que buscar nada. En otro laboratorio, ustedes tienen que hacer una lista de lo que necesita, Se la entrega a la auxiliar y la auxiliar del laboratorio dice, entrega esto. Vamos a tener, tenemos aquí lo siguiente, todo esto. Entonces, listo. Vamos a al paso número 2. Vamos a transferir 5 mililitros de ácido desconocido el medio de 250 usando la pipeta. Pipeta. Entonces voy a tomar la pipeta, la voy a meter en el ácido desconocido, y le voy a decir que extraiga 5 mililitros. Without es extraer, pour es, es eh, depositar, o entonces le voy a decir aquí que de manera precisa extraiga 5 mililitros del ácido y ven aquí que la pipeta se llenó hasta 5. Voy a bajar por acá y voy a arrastrar la pipeta y la suelto en el mayor de 250. Y le voy a decir que suelte todo, los 5 mililitros, que los pour. Y listo, ahí ya se fueron los 5 al, al Mayer. Ya puedo quitar la pipeta, puedo desaparecerla también. Eh, remove. Listo, adiós pipeta. Y aquí tengo entonces eh, el ácido desconocido. Sí, aquí está el ácido, no, perdón, sí, sí, aquí tengo el ácido desconocido, este que está acá, aquí tengo el ácido desconocido, aquí si yo me paro aquí me dan las diferentes concentraciones, eh, al ácido luego le voy a agregar dos gotitas de entonces ya hice la parte 2, ahora vamos a hacer la parte 3, vamos a transferir 0.2 mililitros de solución indicadora de en incrementos de 0.1 voy a tomar la fenoctalina y la voy a colocar sobre el ácido desconocido y le voy a llegar al 0.1 entonces ya le agregué una gotita y le voy a agregar la otra gotita ahí están las dos gotitas de fenoctalina en el frasco esto ya no voy a ocupar más la fenoctalina y la voy a eliminar entonces, ahora se les dice, como ustedes van a realizar esto por triplicado, eh, vamos a triplicar, a duplicar, perdón, este frasco. Entonces, aquí tengo el frasco 1, frasco 2, y vamos a duplicarlo otra vez, el frasco 3. Entonces, por cada experimento ustedes van a ser eh, triplicados. Entonces, aquí tenemos los frascos por ahí para que no se pierdan. Este ácido ya no lo voy a necesitar más, esto puede eliminarlo de aquí. De, Sí, y tengo los tres frascos, entonces voy a cambiarles el nombre rename. Entonces esta es el con el uno, el número 1, rename. Esto va a ser el número 2. rename. Esto va a ser el número 3. Listo, ahora ya voy por la parte 3. Ya hice la parte 4, que fue duplicar ¿no? dos veces. Ahora voy a llenar la bureta hasta la marca de 00 con la disolución de titulante Entonces, recuerden que la bureta es de 50. Entonces, lo que necesitaría hacer era agregarle 50 de la marca. Voy a agregarle 50 mililitros. Y van a ver, bueno, no. vamos a agregarle 10 mililitro hasta la marca de cero es decir hasta aquí donde está en cero listo ya cierro esto y ya no voy a ocupar más eh, esto también la puedo eliminar a la bureta si yo quiero ver de manera detallada qué es lo que está ocurriendo simplemente le doy clic derecho y le digo vista detallada y me va a mostrar eh, la muesca en donde está entonces voy a empezar con la disolución 1 entonces agarro la bureta de hecho, como esto lo van a hace triplicado, también podrían triplicar la bureta, pero yo voy a hacer simplemente una. Agarran la bureta y la sitúan sobre el frasco 1. Ahí está. Entonces voy a ver acá, me dice, llena la bureta está la marca de cero, con la disolución del titulante, y el titulante es el inoxidosoide. Ahora vamos a empezar transfiriendo en intervalos de 1 mililitro la disolución del titulante. Entonces vamos a empezar a agregar eh, un mililitro titulante y le voy a decir aquí oh. obviamente eh, automáticamente acá se me cambia la a la vista detallada de la del ácido desconocido eh, yo esperaba que esto mostrara el ph pero no está mostrando el ph sí. ustedes simplemente lo que tienen que hacer es calcular el p a ver si el ph no entonces, simplemente lo que tienen que hacer es tomar una calculadora y sacarle el menos logaritmo a esto. Entonces, ustedes toman menos logaritmo de 0.0, hay tres ceros, 1, 1, 7, 2, 13. Y el pH me dio 3.93. Y en cada punto... Ustedes van a anotar lo que le echaron y el pH. Profesor, abajo de ah, la temperatura ajá. dice ahí el pH. ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, igual hice el cálculo y me dio lo mismo. 3.93. Dice el pH, listo. Entonces, ustedes, eh, obviamente, antes de empezar, tienen que anotar el pH inicial eh, para que lo grafiquen ahí con cero, cuando tienen volumen cero, pH tanto. Entonces, vamos a empezar a, a, a añadir pH en incrementos de 1 hasta que el pH no varíe, o sea, varíe por lo menos 0.3 unidades. Entonces, 3.93, yo no sé cuánto estaba inicialmente, la verdad es que se me olvidó. Eh, 0.3 unidades sería que el pH, obviamente, el, le estamos agregando eh, base, esto va a hacer que la concentración de, de H- disminuya, por lo cual el pH va a empezar a aumentar entonces eh, se aumenta en 0.3, es decir, esto el pH no tiene que ser más a 4.2. Voy a agregarle otro mililitro. Listo, ahí varió hasta 4.2, le he agregado 2 mililitros de momento. Ahora, cuando ya el pH varía en 0.3 unidades, ¿sí? que varía en 0.3 unidades, me toca cambiar... O, asegúrense de aumentar los valores de pH. Eh, ya aumentó en 0.3, entonces vamos a cambiar la cantidad de titulante a 0.5. O sea, ya no le voy a agregar uno, sino 0.5. Y también empiezo a agregarle pH hasta que no varíe, hasta que el cambio sea más de 0.3. Es decir, cuando llegue un pH de 4.5, ahí paro. Entonces agrego 0.5 y anoto. Agrego 0.5 y anoto pH, obviamente. Agrego 0.5 y anoto. Ya ahí el pH varía a 4,5. ¿Sí? Listo, cuando ya varía 0.3 unidades, eh, registro los valores y vamos a cambiar la cantidad de titulante a 0.2 mililitros. Entonces ya no va a ser 0.5, sino 0.2. Y la variación va a ser. Eh, Va a ser de 0.3, es decir, cuando tenemos el pH 4.8 más o menos. Entonces agrego 0.2 y anoto, agrego 0.2 y anoto, agrego 0.2 y anoto, y así, sucesivamente, hasta que el pH esté en 4.8. Listo. Ahí ya terminé esa parte. Obviamente, en cada punto voy a anotar tanto la cantidad que le agrego como el pH. Eh, listo, ya voy a terminar de agregar titulante, ah, eh, transferido el punto 2, ya aumentó el punto 3, vamos a aumentar ahora la cantidad de titulante a 0.5 nuevamente, 0.5, agrego pH y anoto, agrego pH y anoto, eh, voy a agregar el punto 5 hasta que el pH varía 0.3, está en 4.8, eh, hasta 5.1, ¿no? entonces agrego aquí, 5, 5. 5, 4, 5, 8, 5, 1. Listo. Obviamente, anoten cada vez que ustedes presionan acá y cuánto es el pH. Listo, entonces ya allí hice esto. Estoy echándole en función de 0.5. Listo, hasta que pH. Ahora entonces, ya para terminar, simplemente le cambiamos a un mililitro. Y empezamos a agregarle hasta que el pH esté entre 11... 5 y 2. Noten cuando haya el cambio de color. Por ejemplo, se quieren agregarle. Y échele, échele. Y, y, y. échele hidróxido, y échele hidróxido, y échele hidróxido. Noten el cambio de color. Voy aquí. Listo, ahí ya empieza a haber exceso de hidróxido. Y la fenotaleína va a empezar a cambiar de color. De, y coloro a rosado. Entonces, aquí está que el pH esté entre 11, 5 y 12. Seguimos ahí, está en 10. Seguimos bien, 95, 11, 11, 7, 11, 24, 11, 30. 11, 35, 11, 39, 11, 11, 45. Hasta ahí. Listo, ahí la genoctalina cambió de color. Ahí está rosado. Y en cada punto, cada vez que yo le agregaba eh, eh, hidróxido, iba anotando el pH, lo que ustedes tienen que hacer al final, es una gráfica en Excel, o en una hoja de cálculo, en donde en el eje X van a tener el volumen de hidróxido agregado, y en el eje Y van a tener los valores de pH y cuando la gráfica se comporte de esta manera en este punto se denomina que el punto de equivalencia sí. eso es lo que van a hacer por triplicado para el ácido desconocido y para la base desconocida para la base desconocida eh, voy a seguir agregando simplemente para ver los cambios de la fenestalina, porque este laboratorio lo puedo hacer así no hay problema, no estoy... Bueno, y ahí se acabó. La fenotelina no cambió más de color de ese rosadito. Ahí, era que se viera así, pero no, no, no se sé. ve. Quizás porque hay poquita fenotelina. No Vamos a ver. Vamos a ver más arreglamos esto. En mil bueno, y si con una octalina y más no hice color, como yo lo quería, más o menos como este. Y entonces van a hacer eso para el número uno, para el número dos, para el número tres. Eh, una vez termina, entonces lo que van a hacer es eh, cargar un nuevo Wordbench para que nada de lo que pasó aquí lo vamos, se borre. Simplemente tenemos aquí Wordbench. Y ahora van a trabajar el Workbench de nuevo. Y aquí van a hacer básicamente lo mismo, pero el, la sustancia desconocida va a ser la base desconocida. Un Non-Base. Y van a cargar las mismas, eh, las mismas, los mismos materiales. Solo que la solución indicadora va a ser el rojo metilo Hacen lo mismo, las mismas medidas, empiezan con las mismas cantidades hasta que el pH no varíe 0.3, y grafican, y van a tener entonces las gráficas tanto del ácido como de la base. Gráficas que deberían verse más o menos así. Ah, oh, pero esta es una gráfica para ácido monoprótico. Entonces, si les da igual, entonces la respuesta es que es un ácido monoprótico. De esa manera es que van a proceder. No sé si tienen alguna duda con respecto. Si hablé muy rápido. Si... Son cuatro entregables para el próximo martes. Recuerden en la gráfica de... Va a ser aquí en, en el eje Y, van a tener el pH. PH que va a empezar en 0. Van a tener el pH 7 y 14. Y acá en el eje X van a tener el volumen de titulante. Si la, la primera van a tener el volumen de NH. Entonces el pH va a empezar a, a variar, a aumentar, a aumentar, a aumentar, a aumentar. En la curva, al menos esos este datos ustedes los van a aplicar en Excel. Eh, por triplicado, entonces van a tener las tres puntitas ahí. Listo, entonces los dejo que trabajen, los dejo a su a set del laboratorio. Si tienen dudas, pregunten por la semana también, por WhatsApp, pues ustedes quieran. Listo, jóvenes. Entonces, eh, ahí los dejo. Sigan trabajando. Eh, si tienen dudas, pregúntenme. Eh, yo tengo una pregunta, para entender la clase, sobre lo que nos estaba hablando de, de los exámenes. Ah, sí. Bueno, intentemos solucionar ese problema. Aquí está la respuesta que dieron a la hora que eh, hicieron los exámenes. Por ejemplo, eh, Galindo lo mandó a esa hora, Mendoza lo envió a esa hora, pero el problema que tengo es con todos estos que están aquí en este intervalo de 29. De hecho, esto ya más de los estudiantes que han matriculado. Entonces, si alguno reconoce esta respuesta, por favor díganme, yo la marco aquí para poder calificar esto porque yo no tengo idea quién es quién podría eh. Profe, el último, Bien. el de 17.59, ese creo que es el mío. Sí, es, es, un, es un problema. ¿Parril? ¿Segura? Sí, permítame... Sí, porque dice que tiene que decirme para poder evitar pues menor menor fallas en los cálculos y cosas así. Uh -huh. ¿Todo eso Ok es? Aunque tú me dices que lo hiciste dos veces ¿no? Sí, sí yo lo hice dos veces así que lo más probable es que haya uno repetido Ajá. Bueno, no sé si hay... Mira, esto. Bueno, en fin, ahí... dejémosles. Eh, una pregunta y la calificación. ¿Cuándo saldría? Eh, primero tengo que... Bueno, ah. eh, esto es del segundo corte, ¿no? Esto no ni siquiera aplica por el corte. Yo estaba en mora de calificar. Tengo plazo hasta el hasta una semana, hasta el otro martes para subir nota. El, mañana, entre mañana y jueves. Nota. ¿Alguno de ustedes reconoce su, esta escritura? de los que no están nombrados. Que no sea ni Galindo, ni Mendoza, ni Rodríguez, ni Zabaleta, ni Orellana, ni torres ni Galvin, De la Mar, ni Jiménez, ni Jerez, ni Barrios, ni Márquez, ni Nieves, ni aguilar ni Trada, ni Lagonado, ni Escobar, ni Cerpa, ni Guerrero, ni de la Ciseta. con Conoce algunas de estas respuestas como suyas. Profe, deben ser de los clases del curso de la enseñanza de, de Bueno, igual yo esto se lo mandé a BIP. Ella supongo que está haciendo lo mismo allá. A mí fue que se me olvidó colocarles, escriban el nombre, uh, su correo para poderlo identificar. Pero bueno, esta es la mayoría. Faltarían unos 3, 4. Ahí no sé cómo haría. todo grande no Tutorial.